Me han llamado tonto. Por ser como soy, soy un tonto. Me gusta confiar en las personas. Me gusta pensar en que no todos somos iguales. Si a alguien puedo ayudar o brindar una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo, lo hago. Y si nada puedo hacer, al menos le brindo mi compañía con todo mi corazón. Nunca me escondo. Todo lo que ven es todo lo que soy. He recibido decepciones, pero también he obtenido cosas hermosas Nunca me mido y si por eso soy un tonto, pues entonces seré el tonto más feliz del mundo.